Vamos a hacer un vídeo introducción introducción a lo que es la pisada, ¿vale? O la forma de pisar, ¿vale? Y lo primero que voy a decir es que no os calentéis la cabeza, porque aunque queráis pisar bien, al principio no pisaréis bien. Así de sencillo, de verdad, lo digo en serio. Aunque queráis pisar bien, no vais a pisar bien al principio. Es imposible, porque el cuerpo no ha evolucionado. ¿vale? yo eh, no sabría explicar, eso lo tendría que explicar un no es un fisioterapeuta, un podólogo un podólogo quizás debería explicar realmente cuáles son las evoluciones que puede eh, realizar el cuerpo a lo largo de los años Tío que sea muy bueno de huesos y tal que sepa mucho, quizás lo podría explicar y sabría explicar las razones yo no las sé explicar, yo sé explicar el resultado pero no sé explicar las razones mecánicas o fisiológicas ¿vale? cuando tú empiezas a correr, ¿vale? Mira, vosotros fijaros, esto hay que hacerlo con vídeo con palo, pero no me acuerdo de traer palo, y digo, ah, vamos a hacer la introducción, y otro día ya con palo, ya lo explico, ¿vale? Que entonces puedo alargar la cámara y ponerla súper lejos, y se puede explicar mucho mejor, ¿vale? Con palo alargo, ¿vale? Con, con el alargo, vale. Cuando tú andas, fijaros, cuando tú andas, ¿qué haces? Si tú andas... Bueno, es que aunque tú quieras ir así, tú no andas así, eso son las mujeres, ...con el tacón... ...cuando van con los tacones que no pueden hacer? ...tendrían que ir así por los tacones... ...pero tú cuando andas... ...fijaros que es imposible que no metas el talón primero... ...es imposible... ...andando es imposible... ...primero entra el talón... ...talón... ...es que es imposible... ...tú andas normal... ...y ahora no se va a ver... ...pero bueno da igual... Eh, ...el talón entra primero... ...es imposible... ...porque no estás en el aire... ...es imposible... ...o sea cuando tú haces el desplazamiento pues tiene que entrar así la pierna, pla, y lo primero que, bueno, esto vamos a ponerlo así para que no dé lugar a dudas, así, al final, si tú tienes aquí el pie, es, es imposible que no toque antes el talón, el talón toca antes, andando, ¿vale? Eso es imposible, o sea, que nadie piense que puede andar de metas, no, no de marcha atlética, ¿vale? Entonces, conforme tú empiezas a correr, a trotar, esa pequeña velocidad que le vas dando, hace que tú estés... ...como un ratito en el aire... a ...esa altura que tienes superior... Ese, ...esa elevación que tienes... ...permite que como... ...ya digo, que en vez de andar... ...que entra primero, el talón toca primero... ...como tú estás elevado... ...te permite que la pierna pase por debajo... ...antes de que toques el suelo... ...no sé si me entendéis... ...que se avance el recorrido, esté más abajo la pierna... ...cuando tú vas a tocar el suelo... ...por lo tanto... ...conforme tú más alto vas... ...o, o más velocidad llevas es una mezcla un poco de las dos cosas, cuanto más velocidad llevas, más tiempo le das tú al pie para que el pie llegue a tocar la parte de metatarsos, la parte de delante y no la parte de detrás, ¿me entendéis? O sea, si yo eh, vengo del aire, o sea, de, estoy separado del suelo, mi pie puede hacer el recorrido de recoger, pum, y para cuando voy a tocar el suelo, toco más con la parte más delantera de la, de, del pie, ¿Vale? Pues empiezo a tocar un poquito con... Cuando subo un poco la velocidad empiezo a tocar con esto. Si subo más ya empiezo a tocar con esto. ¿Vale? Así. Entonces, eh, cuando la persona empieza a correr dice, es que yo quiero pisar de metas y no puedo, porque tu velocidad es muy baja. No has evolucionado en la pisada, en, en, en la manera de moverte, pero es que tu velocidad es muy baja. Y tu fuerza en el gemelo es muy baja. Eso te lo tienes que meter en la cabeza. O sea... Cuando uno empieza a correr, tu gemelo es muy débil, muy débil, y no es capaz de lanzarse, o sea, el gemelo no es capaz de dar una buena catapultada hacia arriba o hacia adelante, no es capaz, no tiene fuerza tu gemelo, los corredores, todo el meollo, todo lo tenemos en el gemelo, todo va en el gemelo, lo otro, claro que importa, cuadrices y, y femoral y glúteo, pero, pero todo va en el gemelo, o sea, la clave la madre del cordero está en el gemelo, siempre, siempre está en el gemelo. Entonces, eh, diferente a la bici, por ejemplo, ¿vale? Entonces, cuando tú empiezas a correr, eres tan débil, tan debilucho, tan debilucha, que todos hemos ido, que tú no tienes capacidad para elevar, para elevar en la zancada. El despegue del gemelo no tiene fuerza para despegar en la zancada. Por eso, cuando tú ves un corredor, no ve, lo ves corriendo por, por las ciudades normalmente, que es por donde... Suele correr la gente que, que, que entrena menos cantidad, y eso, a lo mejor por la montaña va gente que entrena más, ¿no? Por la montaña, tú en medio de, del Monsén normalmente no ves a un tío muy noble corriendo. Suele ser un tío, si va corriendo, no andando, ¿eh? No se entiende ningún. Si va corriendo, normalmente es una persona que tiene cierto nivel, si no, no se va al Monsén porque solo ir y volver ya se mete a 20 kilómetros en cualquier recorrido que haga. Entonces ya una persona noble no se mete en el Monsén a correr por ahí por los caminos solo, ¿vale? Entonces, cuando tú ves por las ciudades la gente, por los parques o por las aceras corriendo, le verás que va con un pasito muy corto. Va así. Casi no se despega del suelo. Fijaros que va así. No se despega del suelo. No, no, no levanta. ¿vale? Porque no tiene fuerza en el gemelo. Tú cuando empiezas no tienes fuerza en el gemelo. Entonces, como no puedes levantarte mucho, tu zancada es, tu pasito es más corto, por eso tu velocidad es inferior... Por eso tu velocidad es inferior, porque no tienes fuerza para meterle al gemelo y que avance, y que la zancada sea más larga, y que tú en una zancada hagas ¡fum! ¡voy lejos! ¿Sabes? Tú digas ¡bua! ¡voy lejos! Pues no, tú tienes poca fuerza y tu zancada te lleva muy poquito trozo, te lleva muy poquito trozo cada vez, ¿vale? Bueno, pues esa fuerza cuando aumente, tu zancada será más larga, ¿vale? Y tu elevación será un poco más alta, porque no hay manera de ir más lejos de la zancada si no sube la altura, de elevación, es decir, si tú no te levantas más por mucho que tú quieras dar la zancada larga arrastrarías el pie tocaría adelante, ¿vale? imposible entonces conforme van siendo más fuertes tus gemelos a base de entrenamiento a base de años tu zancada será más larga y más volarás en cada zancada esa capacidad de volar más alto en cada zancada y zancada más larga te va a permitir que tu cuerpo cuando re tú recoges la pierna te dé más tiempo de que entres con los metatarsos ¿Vale? por eso el corredor nobel no puede correr de metas y talonea y el corredor avanzado corre de metas ¿vale? y no hay que buscarlo ni querer hacerlo ni nada, saldrás solo con los años, depende de lo que entrenes si tu nivel va aumentando con los años lo mejorarás. si tu nivel no aumenta pues no lo mejorarás, ahí no hay más ¿vale? y ya te digo, y con el tiempo se nota, pues eso, tú en la manera de correr, corre diferente y tú cuando haces el movimiento, tú en la manera de, de desplazarte la zancada pues haces como más como una máquina de tren, ¿eh? para que nos hagamos un disco un poco más máquina de tren, ¿eh? un poquito más esto, en vez de ser pues como así, ¿vale? exagerando, exagerando, ¿vale? pero está ahí, no os calentéis la cabeza yo hace ya, no sé, tres años o cuatro cuatro años quizá, que es cuando ya me di cuenta de que había evolucionado mi zancada a lo mejor ya llevaba tres años corriendo, ¿vale? un poco en serio eh, se necesitan varios años para que tu zancada evolucione, aún así luego tenemos defectos. Es decir, hay gente que pisa, yo soy un poco más supinador, ahora soy más neutro. Antes era más supinador, ahora yo ya soy más neutro, va evolucionando la pisada con los años. Pero que es así, entonces nos os la cabeza por decir tal. Y luego hay un error, un error enorme que comete la gente, que es me voy a comprar una zapatilla del 4, de drop 4, para no talonear. Vamos a ver. Estás trucando, estás trucando, pero no estás. Tú no has mejorado realmente. Lo que estás trucando es que si el talón lo subes para arriba, da más tiempo a que baje por lo tanto talonean menos pero eso tiene su peligro porque un drop 4 si, si tú no tienes el gemelo acostumbrado le vas a pedir al gemelo que se estire más en cada zancada y vas a bajar la motivación trasera en general con un drop 4 entonces tienes que vigilar eso porque tiene sus ventajas el drop 4 pero tiene sus inconvenientes ¿vale? así que ya está creo que ahí está explicado un poco cuando empecéis, no os calentéis la cabeza, talonearéis, porque no tenéis velocidad, ni fuerza de impulso, ni a la largura de zancada, y no da tiempo a que vuestro pie haya volado lo suficiente para entrar de metas. Primero toca el talón. Ya está. Conforme tu, tu zancada es más larga, tu velocidad es más, más rápida, da más tiempo, porque has volado más en cada zancada, a que el pie haya recogido más, se haya recogido más hacia el centro, haya venido más hacia ti, y entonces lo primero que toca, no lo primero, pero toca la zona del medio de pie un poco más de adelante, ¿vale? tocaríamos un poco más por aquí, ¿vale? un poco más por esta parte, no es que entres por aquí, ¿eh? un poco más por aquí, ¿vale? y ya está, venga, lo dejamos voy a ver si entreno, que, que hoy no entreno